en este encuentro vamos a compartir, por supuesto, con un invitado muy especial y le vamos a dar el paso a nuestro compañero Ramiro Narváez para compartir en esta noche, en este fin de semana ya, por supuesto, una semana más y con mucho gusto para todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas. Gracias, Leonardo. Cuánto gusto poder saludarte a ti y también a nuestra audiencia. Eh, ya lo dijiste, estamos terminando esta semana y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto y sobre todo teniendo ya entre nosotros a nuestros invitados, nuestros porque en esta ocasión vienen de a dos, de a doble, porque así es el amor. Así que vamos a recibir a esta joven pareja de Catamayo, Raúl Altamirano, de profesión controlador de tráfico aéreo y Soledad Ortega, abogado pero que a estas eh, actividades, a estas profesiones que son tan importantes, también le han sumado esta um, otra pasión, que es eh, el de viajar a través o sobre las motos. Los caballos de acero, como también se los conoce, son motoviajeros en nuestro país. Así que vamos a darles la bienvenida, una vez más, a Raúl y su esposa Soledad aquí a escenario. Bienvenidos sean. Muchísimas gracias, Ramiro. Un gusto enorme compartir con la voz del sur y gracias por ese pequeño espacio bueno mi nombre es Raúl Tamirano mi esposa Soledad Ortega buenas noches con todos y aquí pues eh, esperando compartirles un poquito de nuestras aventuras pues claro que sí hemos eh, seguido un poco eh, lo que ustedes hacen, hay mucho que, que conocer todavía, mucho que mostrarnos, es el trabajo que ustedes están realizando. Pero quisiéramos que nos empiecen contando acerca de ustedes, en qué momento se conocieron, eh, son oriundos de acá de Catamayo, o de dónde, en qué momento eh, apareció el uno y luego el otro, y pues por ahí empezó el amor. Bueno, sí, es, es una historia increíble, no. que yo le digo que estábamos destinados a estar juntos. Yo soy de Quito. Y Raúl, desde los cuatro años, él creció en Galápagos. Él nació en La Tacunga, pero creció toda su vida en Galápagos. Entonces, él cuando se gradúa del, del, del Instituto de Aviación Civil, él estaba estudiando en Quito. Él vino a estudiar en Quito. Y yo estaba saliendo del colegio. En una fiesta por un amigo en común, ahí nos conocimos. Y desde ahí hasta ahora no nos hemos separado para nada y cada vez nuestros sueños van de la misma mano, nos hemos apoyado bastante y siempre el amor pues ha estado entre nosotros. ¿Qué es lo que te llamó la atención, eh, eh, Raúl, de, de tu esposa? Que en ese entonces pues eh, era alguien que todavía no estaba distante. <risa> claro, en realidad, bueno, la primera vez que la vi, como dije, yo ya sabía que iba a ser mi esposa, ya le dije un montón de veces. <risa> eh, eh, pues, no sé... Para ser específicos son tantas cosas y al mismo tiempo es difícil explicar, pero básicamente Ajá. siempre cuando tú ves a una persona es como, no sé, el amor es, es extraño de explicar, claro. el amor a primera vista, pero así me pasó con mi esposa, eh, apenas la vi, yo me enamoré de ella por muchas razones y entre, entre ellas es que en esa época cuando la conocí tenía pues, una locura ahí, media era bastante divertida, extrovertida, amable, cariñosa, siempre estaba pendiente, siempre estaba como que esa chispita en, en la fiesta, no sé, ese, ese tipo de, de personas siempre me llamaba bastante la atención y no son muchas si tú te pones a pensar, siempre llegamos a lugares como que conversábamos amigos, que claro pero siempre hay alguien que pone esa chispa a la sazón de estar conversando, de saludar, de la alegría, ¿no? Siempre hay alguien que sale con algún chiste bueno, cosas de ese tipo, y ese tipo de persona es mi esposo. bueno decir que hiperactiva. <risa> pues, pues claro, y en qué momento, mientras tanto seguían ustedes estudiando, preparándose, ¿y en qué momento ah, llegó como que esa ya decisión quizá de formalizar ese, ese compromiso más serio? Es que claro, prácticamente... Eh, yo le conocí a mi esposa cuando ella tenía 17 Ya iba a cumplir 18 años, y yo ya tenía 21 años. O sea, más o menos teníamos una diferencia de 4 años. Uh -huh. Mi esposo. Eh, y entonces, bueno, ahí. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos? Como dos años. Pero fue que tú ya. No, no, o sea, prácticamente lo... el día que nos conocimos, al día siguiente ya estábamos de enamorados, de ahí yo tuve que irme a Cuba por un viaje, estuve un mes por uh -huh. allá, de ahí regresé y seguimos juntos de ahí ocho años, prácticamente ya nueve años después, ya estamos casados, tenemos un hijo, mm. y hemos seguido Bien. juntos los nueve años de corrido. Ya, ¿Y, ¿y cómo se han llevado, cuál ha sido la relación de parte de, de las familias, tanto de ella como de, de ti, Raúl? ¿Cómo han, han llegado a congeniarse? Quizá han tenido tal vez alguna dificultad, cuéntenos. Eh, bueno, en, en ese caso, eh, bueno, yo soy la nieta preferida de mis abuelitos, de todos mis 14 primos, yo soy la, la favorita, entonces era como que me cuidaban bastante y mis tíos también en cierta parte porque somos una familia muy unida, entonces siempre estaban pendientes de mí y también sabían que no podían hablarme mucho porque mi abuelo me defendía. Entonces me acuerdo que cuando llegó el día de mi graduación, yo le invité a Raúl a que viniera a mi graduación con mi familia y todo, y estábamos ahí. Y pues bueno, mi abuelto también es abogado y él es un buen orador, entonces estaba dando el discurso por el, para el brindis y todo eso. Cuando de pronto, pues en mi familia es común de que solo me ha vuelto el discurso y nada más, y de pronto Raúl pide la palabra. Y yo me acuerdo que en ese momento me puse súper roja porque dije, no, y ahora esto no suele pasar, ¿qué está pasando? Pero él habló frente a todos, les dijo que, que me amaba mucho, que estaba muy orgulloso de mí cosas así. Entonces fue como que ya lo vieron, ya. Entonces uh -huh. luego me acuerdo que, bueno, esa fue la reunión familiar, ¿no? ya en la noche teníamos el baile. Y en la noche pues mi abuelito lo quiso conocer más, le hacía muchas preguntas, pero Raúl como es muy inteligente, yo siempre lo admiro a él por eso, porque es muy inteligente, muy perseverante. Él cualquier meta que se traza, él la cumple, él es muy decidido y siempre está como que muy enfocado en las cosas que quiere hacer. Entonces eso yo creo que le llamó mucho la atención a mi abuelito porque mi abuelito es muy parecido también a él. Entonces yo dije, no, pues entonces ya cuando mi abuelito estaba feliz con él y todo Yo dije, ah, ahorita ya está todo ganado, ya no hay que preocuparse." Yo soy, tenía muchos nervios Él, era, él es como, papá ah, lo que sí, mis tíos sí estaban como que no se lo creían Porque mi abuelito como que es muy estricto y decía Pero ¿y por qué ahora lo dejan venir a la casa? y cosas así Porque era con mi abuelito solo aceptaba los, a, a los a, cuando ya estaban casados mis tíos pero no un novio, pero a Raúl lo aceptaba. Incluso lo llegó a pasear en, en una casita que tienen por Pedro Vicente, vía oh. Esmeralda. Y solo a él, de novio, lo invitaron. Algo que no mm. había pasado nunca antes en mi familia. Algo completamente no? raro. Claro. Y era porque lo vieron a él como era, por su forma de ser. Con eso se lo ganó. Y ya por la parte de, de Raúl, de su familia, su... Su familia es muy cariñosa, es muy linda, es pequeñita solo su mamá y, y su hermana, pero nos llevamos súper bien. Ah, pues como que el destino pues ya estaba justamente orientado para que sea así. Y, sí. y ahora pues decidieron ya luego casarse, eh, ¿dónde empezaron sus primeros días de vida ya como esposos? Quizá en esos lugares eh, donde ustedes crecieron. Eh, ¿Cómo fue esa, esa sí. nueva aventura? Porque Dios. ya eso es diferente. Claro, eh, prácticamente en un día de esos dije, bueno, ya es hora de que me la quiero llevar de la casa y ya no quiero estar ahí pidiendo permiso. <risa> Entonces dije, bueno, ya me, le dije, le propuse matrimonio a mi esposa, le dije, bueno, tenemos que irnos ya a vivir a Catamayo, justamente en, este, en esa época, yo estaba concursando para, para ver si me iba a Galapa o retornando con la profesión que tengo de controlar el tráfico aéreo. Entonces, bueno, salió la posibilidad de poder venir acá a Catamaya. Yo no la había conocido en mi vida, no sabía ni dónde estaba. Entonces dije, bueno, vamos a ver, porque no hay nada que aventurando no se haga, ¿no? Entonces, bueno, llegamos acá y una, ya, oh, nos casamos en Quito, bueno, y llegamos acá y acá nos tuvimos a nuestro hijo, San en realidad nació acá en Loja. Acá en, en el hospital Isidro Lloras. Sí, en el hospital Isidro Lloras, ahí nació nuestro pequeño el Brunito, el Brunito también es uno de los que también a veces nos va a estar acompañando las aventuras. A veces okay. Salgo yo. A veces casi siempre estamos los tres juntos a todo lado. A todo lado. Okay. Hay ocasiones en las que a veces hay un amigo que no nos puede acompañar, entonces decía sí, no, no podemos irnos juntos. Pero generalmente okay. siempre vamos todos juntos. Y de ahí prácticamente nosotros vivimos en Catamayo desde el 2013 hasta la fecha, estoy trabajando aquí en el aeropuerto de Catamayo, uh -huh. un aeropuerto hermoso, aquí la ciudad es hermosa, yo me quedé enamorado de los paisajes que vi, yo la primera vez que subí a la torre de control del aeropuerto, vi todito ese, ese paisaje, de la, los sembríos de caña el sol y todo eso, que yo quedé maravillado, me quedé maravillado, es como ver más o menos la película de Jurassic Park, cuando ven los dinosaurios, ese paisaje hermoso, me quedé igualito, me quedé pasmado, me enamoré realmente de Catamayo, es una ciudad muy uh -huh. bonita, luego ver loja en esa época estaba en auge, 2013, estaba en esto de, de, las, de las eólicas, claro. el parque eólico de Llanaco no, yo uh -huh. me quedé... Impactado, me enamoré mucho del lugar y poco a poco fuimos eh, queriendo descubrir un poquito más de lo que es acá en Catamayo. Lo que sí en esa época, lo, la deficiencia que podría decir, es el, el tema turístico. Porque mm -hmm. sí fue, siempre fue un, un, una, una situación en la que faltaba esa ambientación al turista. Nosotros Yánza. llegábamos, llegaba a tal lugar, a tal comedor y me decía... ¿Qué hay para conocer? Le preguntaba. Decía, sí, para que se den una vueltita al parque, a la iglesia y al mirador. Así es, Leonardo. Seguimos con Raúl y Soledad. En, hablando de este tema del turismo, que bien lo decían, que cuando no hay apoyo, cuando de pronto las mismas autoridades no se sé, motivan, pues no motivan a los demás, pero siempre hay alguien no que, que puede hacerlo, que busca la forma de, de aprovechar en este caso lo bueno que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia. Y esto ha sido la tarea de Soledad junto a Raúl que se han propuesto eh, con una motocicleta recorrer los lugares que son tan importantes y que muchos ni siquiera nosotros propios conocemos y que gracias a la bondad de ustedes estamos pudiendo conocer. Háblenos entonces, eh, eh, Soledad y Raúl, sobre este proyecto que ustedes están emprendiendo como es el turismo en moto y la empresa Explores Ecuador. Bueno, pues, realmente Explores Ecuador eh, está enfocado a promocionar el tema turístico de la provincia de Loja. Mucho, mucho en el viaje, nosotros, en, como le digo, realmente nos encanta viajar en moto. Y realizamos, no hace mucho, un viaje en una pequeña Yamaha Cripton 110. Nos fuimos a Lima y conocimos muchos viajeros en el camino, mucha gente de allá de Perú, muy amable, por cierto. Eh, gente de Argentina, igual, siempre... Muy buenas personas en realidad, pero básicamente Ecuador, cuando hablábamos de Ecuador, la gente se prefería que mucho tiempo en Perú o mucho tiempo en Colombia, y Ecuador nos tenía como un país pequeño de paso, ¿no? Siempre uh -huh. era como el, el país de paso para llegar a Colombia, pero no era como el destino que querían ir a conocer y descubrir y hacer toda una maravilla, claro. salvo la mitad del mundo, eso sí es conocido a nivel internacional, la mitad del mundo, Galápagos... Eh, Cuenca, Vilcabamba, incluso Guayaquil y Quito son conocidísimos a nivel internacional. Uh -huh. Podría decirte, cada uno en mayor o menor medida. Pero generalmente nosotros decimos, sí, pero es que Ecuador no suele de eso. o sea, Claro. Ecuador es un país con un montón de provincias y un montón de lugares. Y nosotros en algún momento también tuvimos una motoposada. En este caso, motoposada es como... Es un lugar que nosotros damos posada gratuita al viajero, al viajero... Nacional o extranjero. Nosotros nunca cerramos la puerta a nadie. Entonces, nosotros recibíamos de esos viajeros y siempre hablábamos con ellos. decía chuta, yo no sé ni dónde estoy. Yo digo, bueno, estás aquí en Catamayo, es el sur del país y todo eso. Sí, dice, pero a nosotros el estilo era realmente y no sabían que hacernos coge la noche y tal cosa y tal cosa. Digo, pero conoce un poco de Catamayo, ven, te invitamos al mercado, conoce aquí el centro de la ciudad, conoce aquí la gente, comparte con ellos, compra aquí, compra acá. Y uh -huh. nosotros siempre incentivando a que conozcan, claro. que conozcan la, sí, ¿sido? la ciudad ¿no? y la provincia. Bueno. Claro, ha sido de buenos anfitriones y de buenos guías eh, mostrándoles lo que tenemos acá. Claro, claro. Nosotros siempre he tratado de... Usted dice, sí, lo que pasa es que estaba yo en el centro y había gente que no me quería ayudar, les quería preguntar alguna cosa, pero que la uh -huh. gente... Le digo, no, no, no, creo que sea... La gente, de repente te topaste con unos dos que por ahí a veces la gente está apurada. Le Créeme que tú llegas a seis y media, siete de la noche, la gente está con ganas de irse a, la, a comer la, la meriendita, anda que ahí de repente dando una mano, porque te complica un poco. Le Pero de todas maneras, ustedes pueden venir acá siempre, vamos, y, y, y la idea es participar y, y, e impulsar el turismo. Más que, más que impulsar el turismo, es la, es la relación humana. Porque claro también sí. se trata de, de, de conocernos, compartir culturas. La, la misma claro forma sí. de hablar, ni los mismos pensamientos, ni los mismos... Nada, o sea, no es lo mm. parecido, por ejemplo, a Perú. Ni con Argentina, mm. ni con Brasil, ni con Chile, ni mm. con Bolivia. No, pareciera que todos... O sea, por ejemplo, en Europa parece que todos somos lo mismo para ello. Pero en realidad nosotros tenemos aquí una, una diversidad cultural, una ver, diversidad de pensamientos, una diversidad... De, mm. En, en estilos de vida y todo esto que hace que las conversaciones fluyan con esa gente, que es pues, a de todo, de todo, de política claro todo, sí. y, y a ellos les llega diferentes noticias que a nosotros, por ejemplo, a nosotros hay, siempre en esa época nos llevaba noticias de Colombia, hubo un tiempo que allá en el 2003 2014 había pura noticia colombiana y solo de lugares turísticos hermosos paradisíacos pues, qué sé yo que sean Cali, lugares Medellín Bogotá todo lo que es de las costas eh, colombianas, y siempre cosas bien bonitas de Colombia. Le digo, oye, pero los colombianos viven bien. Y ahí uh -huh. venían a veces gente que estaba uh, gente que ha vivido, por ejemplo, el tema de la guerrilla muy cerca, uh -huh. eh, gente claro. que ha vivido bastante abuso, temas políticos y cosas así. Entonces, nos ha tocado conversar de todo un poco, ¿no? De todo, claro que sí. Raúl, y cuéntanos, eh, en cuanto a los viajes que ya, ya como pareja, han, han tenido, ¿cuáles han sido esas rutas que han seguido aquellos lugares hasta dónde han llegado con este sueño, con este proyecto? Bueno, el viaje realmente más largo que hicimos fue, como le mencionaba, en el 2019 en la Yamaha Krypton, que es la pequeñita con llantas casi de bicicleta, uh -huh. en esa llegamos hasta Lima. Salimos de aquí de Catamayo un día, mi esposa me dijo cuatro días antes, ¿por qué nos vamos a Lima?, yo dije, bueno, vamos. Y cogimos nuestras cositas maletita por ahí y nos fuimos al limbo. Y de ahí duramos más o menos unos 28 días ahí en, en Perú, entre que íbamos a la costa, nos íbamos a la sierra, y Suyos cañones el Pato, con pues. Contando desde aquí, ¿no? Salimos salimos casi por Huaquillas, por Arenillas, entre Arenillas y Huaquillas una Desde ahí comenzamos. Llegamos primero a Máncora. Pasamos por Zorritos, Máncora, Ñuro, llegamos a Piura, de Piura fuimos a Chiclayo, Chiclayo, Trujillo, Trujillo. Subimos para el Cañón del Pato a Caraz, de Caraz fuimos a Guaraz, de Guaraz. Bajamos a barranco No, Guaraz subimos a Conococha todavía más, casi un de metros. Y de ahí de Conococha bajamos a... Ya la moto, ni... con decirte que la moto ni prendía ahí en esas alturas. <ríe> bueno, y, y eso, y a propósito... <ríe> A propósito de eso, eh, Raúl y, y Soledad, eh, ¿cómo es ese, ese previo, esa preparación antes de salir de viaje? Bueno, ustedes tienen que revisar moto, eh, ¿qué tipo de moto tienen? O ¿Cómo la han reforzado, la, la han preparado? Y, y aparte de eso, ¿qué es lo que ustedes llevan? Porque son viajes, eh, deben llevar a lo mejor medicina, la alimentación, ¿cómo se preparan? Bueno, solo les contaré un poquito. Bueno, sí, Por en supuesto. ese caso... En el caso de, de Perú, como les contábamos, fue algo muy espontáneo porque nosotros teníamos vacaciones y justo nuestro hijo también estaba eh, pasando vacaciones ya en Quito y habíamos comprado recién una moto y estábamos empezando ya con estos proyectos, antes teníamos otro proyecto que era motoviajeros por Sudamérica. Entonces mucho lo que, lo que nos comentaban los viajeros que aquí habíamos recibido, era que ellos siempre eh, se ponían como que eh, ese límite de, de la moto, que ellos pensaban que tenían que tener una moto de muy alta cilindrada para poder viajar. Entonces, nosotros nos planteamos por qué no hacerlo en una moto pequeña, para que la gente no tenga esa limitación. Entonces, por eso fue que nosotros, pues en cuatro días, cuando ya teníamos recién comprada la moto, pues nos equipamos con unos maleteros que se ponían la masa a la moto. Eh, Bien, llevamos... Loma unos maleteros de lona, eh, llevamos nuestra ropa, en ese momento sí, nuestra ropa era un poquito básica para cómo se viaja, para la ropa que ahora tenemos que te, es una ropa especial que tiene protecciones en los hombros, en esta parte aquí, en la espalda, igual en las piernas tiene protecciones, ya es muy diferente, igual zapata, eh, Raúl utiliza unas botas especiales para manejar moto, yo también tengo unas especiales que tiene, eh, tiene un metal en la, en la punta, para cualquier caída, pues eso te protege muy bien, en cambio, en ese Lima sí fue como que una ropita un poquito más rudimentaria, se le podría decir, porque tenían como que cuatro, solo teníamos cuatro días para irnos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y dijimos, pues vamos. Y llenamos nuestras malditas de cosas y sí, llevamos medicinas porque decíamos, pues por si nos pasa cualquier cosa. Como, eh, paracetamol, ibuprofeno, claro. enzimas digestivas, cosas. Y yo tenía miedo de enfermarme en Perú por lo que, por el tema de la comida. Pero claro. no, no, no, no pasó nada. De verdad que. Comimos el ceviche igual, con full ají, eso sí, estuvo un poquito, pero ya no estoy acostumbrada a comer con mucho ají, pero al final la experiencia fue genial, o sea, yo no cambiaría nada de ese viaje en este momento porque crecimos bastante, y ahí fue cuando nosotros eh, decidimos, ¿no?, regresamos con la visión de que eh, Explore se lo debía plasmar ya, porque Raúl lo tenía en una idea, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Y cuando regresamos de Perú, viendo todo lo que tenía Perú por ofrecer, nosotros dijimos Ecuador también tiene lo mismo, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no eh, que Ecuador sea un punto fijo de, de turismo, pero en varias provincias y no solo eh, pues los lugares típicos que es Montañita, Cuenca y eh, Quito? que son los que casi siempre quieren conocer, o a veces hasta pasan de largo. Y nosotros dijimos, no, hagamos, hagamos este y comencemos con Loja, porque nosotros ahora aquí vivimos y hemos, hemos descubierto también lugares muy hermosos, como el Parque claro. Nacional Purí que está recientemente constituido y es muy bello, es algo que de verdad... Eh, eh, tienen la mira Loja y que mucha gente uh -huh. debería conocerlo y no es muy difícil tampoco llegar a él. Uh -huh. En estas visitas que ustedes han hecho ya a estos lugares propios de nuestra provincia de Loja, eh, ¿qué sorpresas han, han encontrado? Eh, por ejemplo, eh, la comida, la gente, eh, algún obstáculo en, el, en la carretera, bueno, alguna experiencia de ellas que nos quieran contar. Eh, bueno, yo te comentaré que hemos vivido de todo. Sinceramente hemos vivido de todo. Justamente ahorita estaba buscando una, una información que quería compartirte respecto a unas rutas que teníamos por ahí, pero bueno, eh, la vamos a buscar bonito. Te comentaré que, mira, nos ha tocado desde pasar, por ejemplo, aquí cuando visitamos el túnel de Chichaca. si sí, lo conocen el túnel. Ese sí Ese túnel es hermoso. Pero tú vas a filo del barranco, y tú estás ahí, está un camino ahí medio culebrero, pero hacia filo del barranco, hermoso, nos parece hermoso. Cuando fuimos acá al ¿cómo se llama esto? Al Parque Nacional Yacurí, pasamos por un lugar similar, igual estamos a filo del barranco, bastante tierra, bastantes cosas, pero realmente uno se disfruta del viaje. Como decía nosotros, como motociclistas, estamos mucho más expuestos al medio ambiente y eso nos da como que esa sensación, no. Para mí es algo que me encanta, sentir el polvo, sentir la tierra, sentir el frío, sentir el agua, sentir toda esa cuestión, el sol, el calor, el, el, todo eso. Eh, sí. Tal vez no todo el mundo esté como que le gusta mucho ese tipo de cosas, ese tipo de maltrato, como dicen algunos amigos, no, ese <risa> maltrato. Son cosas que nosotros disfrutamos, nos encanta bastante, claro, ese, claro. sentir vivo ese tipo de adrenalina y llegar a un lugar que tú nunca has visto en tu vida, y es algo que nosotros pasamos. Eh, a veces llegamos con el tiempo justito, otras veces llegamos con un poquito más de tiempo. Resulta que a veces gastamos en un tiempo en un lugar y a veces no llegamos a otro, y es, a veces no logramos. Por ejemplo, yo me quedé bastante pensando en eso, eh, porque cuando llegamos al Parque Nacional ya. y hasta ahora me quedé. La gente de Jimbona nos dijo que por qué no habíamos quedado más tiempo allá, si pasamos casi una media hora, casi una hora ahí. Pero ellos claro. decían, ¿por qué no pasaron más tiempo allá? No firmaron de iglesia, no hicieron eso, si no hicieron aquello. Y tienen razón, realmente nosotros nos hubiera encantado hacer algo de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros con el tiempo justo y la falta de conocimiento, de no sabemos cuánto todavía nos falta por conocer. Y ya llovía claro. y se iba a ser una cosa pero imposible de subir, de bajar. Estuvo pedazos de bajar de día de de Yacuri, claro. porque la, la vía como es estrada y tiene bastante lodo, se uh -huh. resbalaban bastante las motos. De su claro. vida igual nos tocó tramos bien resbalosos. Entonces, sí. No, sí, hemos vivido de todo poco en esto del motociclismo Raúl, y, y para eso, para ir graficando todo lo que ustedes van realizando paso a paso, ustedes utilizan un equipo de audiovisual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo lo utilizan? ¿Cómo manejan esto? Porque... Eh, es bastante curioso, ¿no? Ustedes los dos van, van en la misma moto, pero alguien más les ayuda. No, en realidad nosotros lo hacemos eh, generalmente, entre los dos tratamos de, de, de, de manejar todo el trabajo. El tema a veces, a veces, por ejemplo, con gente que nos colabora, por ejemplo, en este caso, yo podría decir, um, eh, gente que trabaja con nosotros como Flores Ecuador, que es parte del team, ¿no? Es como un grupito mm. que nos encanta esta cuestión de las motos y compartimos. Eh, por ejemplo, Diego Aguilar, eh, también está Santiago Mantilla, eh, también está sí. Clever Carrión, eh, Yandri y también Joder. Son, son gente que nos ha colaborado bastante, pero igual, por ejemplo, es un rato una cámara por aquí, un rato una cámara por acá, pero generalmente eh, yo me he dado del tiempo de irme a la, a la mecánica industrial aquí de don, don Homero, Caraguay, no sé si lo conocen tal vez, bueno, trabaja aquí en una mecánica industrial aquí en Catamayo, y le he dicho, don Homero, por favor, vea, necesito grabar de alguna manera, por favor, ayúdeme. ¿Cómo le hacemos para crear una cosa ahí para la moto? Porque la moto no tiene adaptación, o sea, yo le he adaptado un montón de cosas de esa moto. digo, don Homero, por favor, ayúdeme, hagamos esto, es la idea. Yo, don Homero, como sea, me da tiempo para estar ahí, chuta, mijo, pero ¿qué le hacemos? Busquémosle la manera y algo le... Y ahí salimos con nuestros experimentos. Ya, don Homero, me conoce de reírse cuando llego. Ahora, ¿qué le haces a la moto? Ya? ¿Qué quieres hacerle? Pero ahí nos damos modo, le digo, don Homero, vea, esto es lo que quiero, vea, aquí le quiero poner, y por suerte, cada cosa que me ha hecho don Homero no me ha fallado jamás, jamás de los jamás. Más bien, él siempre me ha acomodado de alguna cosita, vea, mi hijo, ah, vea, aquí sí. te falta una cosa, vea, aquí te ayuda. Siempre está pendiente, ¿no? Si la gente es muy amable acá también, acá en Catamayo. Claro Entonces, sí. eso, eso es parte de esto. yo y, sé poner y, y En cuanto, el a la, en la... cuanto a ya al sí. trabajo de, de producción, eh, Raúl, y... En cuanto a la producción misma, tú te encargas, haces la edición de los videos. ¿Y cuántos, hasta el momento, cuántos videos tienes ya subidos y que la gente los está viendo? y eso justamente, ese era el dato, uno de los datos que quería darte, pero yo no sabría decirte con exactitud porque hemos creado una cantidad de videos, pero así enorme. Uh -huh. Pero de como el proyecto de Explorer, igual hemos creado siquiera sus, sus 40, 50 videos, si no es más. Pero generalmente, por ejemplo, los videos un poco más que se tratan de viaje, mm. es un, una cantidad de videos que van a pasar de los 20 videos de viaje sí. de viaje como sí. tal. Y hemos hecho claro. también entrevistas de, también internacional. Hemos hecho algunas cuestiones eh, ahí con respecto a esto de Explorers. Pero el trabajo audiovisual que nosotros hacemos, bueno, en este caso me encargo yo de, hacer, de editar los videos. Mm. Y mi esposa mayormente, entre mi esposa y yo casi nos cargamos todo el tema esto de grabación y tema audiovisual. Uh -huh. eh, pero el, la edición sí es algo bien pesadito. O sea, uno parece a veces que uno ve el video y dice: Oye, qué bonito, es facilito no. Cuatro, tres, cuatro días de sentado editando videos, haciendo que no, que falta esto, que no, que esto está muy largo, no, que esto sale muy borroso, no, que. Y de ahí, claro, del, sí. de, qué sé yo, del 100% de lo que uno se graba, realmente en edición termina eliminándose más del 70%, si no es más. Así Porque es, hay cosas o... que no están tan bien. Y terminamos utilizando un 30%, que es prácticamente lo que realmente plasmamos. En grabaciones de 5, 6, 7 horas, realmente terminamos grabando un video de 10 minutos, que es lo máximo. O, o un minuto, dos minutos, tres minutos, o videos del más largo que hicimos recién, el del Yacurí, que fueron de 20 minutos. Ese es el video más largo que hemos hecho hasta la fecha. Bueno, y de todo este trabajo que ustedes ya vienen realizando durante estos años... Y con los videos que tienen ya subidos, con todo lo que la gente está viendo, ¿cuál ha sido, cuál es la percepción de ustedes como pareja, como equipo, del trabajo que hasta ahora vienen de desarrollando? Eh, ¿Está haciendo un, un bien absoluto a, a, a la comunidad? ¿Qué es lo que ustedes han entendido de, de este proyecto que han llevado adelante y lo están llevando adelante? Bueno, los resultados que hemos visto en este momento es en primer lugar que la gente pues se comienza a, comienza a notar la belleza que hay aquí en Loja, por ejemplo, bueno, yo estudié aquí en la, en la técnica y tuve eh, una materia que se llama hotelería y turismo, y pues eh, yo le había comentado a mi profesora pues lo que nosotros hacíamos, y ella le, le interesó bastante, que incluso esta vez del parque Yacurí, ella me dijo, porque yo le, le hice unas preguntas, ella ya se había ido y le dije cómo era para llegar y todo eso, entonces me dijo, me dijo Soledad, cuando tú ya tengas las fotitos y todo, me gustaría que me las pases para ver. Le digo, claro, claro que sí. Y bueno, ella cuando ya vio el resultado dijo que estaba muy hermoso, que incluso lo iba a pasar en sus clases. Y de igual manera, pues nuestra familia le, le gusta mucho lo que hacemos, más que todo porque dicen que ven la experiencia como tal, porque nosotros no grabamos solo eh, lo que rueda la moto, sino grabamos cuando nos bajamos, lo que comemos, lo que estamos haciendo y vamos también contando un poquito de la experiencia, vamos compartiendo con la gente. Entonces es un compilado de, de toda la experiencia en sí. Que, que tú eh, la ves y tú dices, bueno, ya sé más o menos qué voy a hacer allá, qué es lo que me espera, a dónde puedo acudir, qué puedo hacer, qué tengo que llevar, qué no. Y más que todo, también ves el compañerismo que nosotros tenemos con nuestros amigos de la moto, que vamos todos y regresamos todos y estamos pendientes y, y así. Y bueno, también hemos tenido mucho apoyo a nivel internacional. Hay muchas personas de Argentina, de Colombia, que les gusta lo que hacemos porque, como les comentamos los argentinos y los colombianos viajan mucho en moto. Y nos decían que era bien poquito ver ecuatorianos haciendo esto. Entonces, a ellos le, les interesa mucho. Tenemos muchos amigos que nos escriben, que ya nos hemos hecho amigos por las redes, que nos escriben, yo cuando voy a Ecuador quiero visitarlos y ya, ya sé yo qué tengo que conocer por lo que ustedes han mostrado. Entonces, esto es gratificante para nosotros porque no es una persona ni son dos, ya es un grupo de personas y... Como Así pueden ver es. también en nuestros redes, que les encanta lo que hacemos. Y más que todo, nosotros nos estamos súper felices por hacerlo, porque imagínate, es viajar. O sea, estás haciendo, es como un trabajo, pero viajas. Uh -huh, Tú ves claro. todo esto hermoso, entonces te despejas, te desestresas, llegas renovado a, a, a tu casa. Uh -huh. Claro que sí, un trabajo que no es trabajo prácticamente, sino una claro. sana diversión. Y cómo poder eh, a lo mejor contactarse con ustedes, la gente a lo mejor quiere acercarse, tener... Eh, alguna experiencia, eh, aprender de ustedes, conocer también el trabajo que realizan sus videos, están en las redes. Eh, ¿Cuál es el, el, la, la información que podemos dar a la gente para que se contacten con eh, la empresa de ustedes? Sí, bueno, en todas nuestras redes nosotros tenemos Facebook. En la página eh, tenemos usuario de Instagram, TikTok y YouTube. En todos estamos como Explorer Ecuador. Y ya también, pues, por nuestros nombres nos pueden buscar como Raúl Altamirano y Soledad Ortega. Y de ley son unas personitas que salen al lado de una moto. Esos damos nosotros. Uh -huh. Claro. Bueno, y sería... bueno, también. Sí. Adelante, Raúl. Sí. Ah, bueno. <ríe> bueno, realmente también, aparte de las redes y todo esto de cómo nos dimos a conocer, muy agradecidos con la gente que también ha estado atrás de nosotros, porque es como ustedes, ¿no? Siempre es bueno tener gente que esté alrededor de nosotros, que apoyan el, el trabajo y que les gusta de lo que nosotros hacemos, porque día a día, por ejemplo, cuando ustedes presentan el programa y cuando están presentando cada cosa, es tiempo, es esfuerzo, es sacrificio y es lo que nosotros tratamos de entregar también a la gente. Porque hay, hay bastante puesto, aparte de todo el esfuerzo y sacrificio, hay, parte, hay una parte de nosotros que va ahí, que está ahí con ellos. Es como que entregar nuestra visión de las cosas, porque cada uno puede mostrar de diferente manera. Tú puedes ver el mismo video de Catamayo, y hay como, de Catamayo hay como 10.000 videos, digamos, Y cada video tiene su propia esencia, su propia firma de la gente que lo va grabando. Todo Por video es bonito a su manera. Pero cada cosita nosotros le ponemos como que nuestra firma a esta situación. Tal vez, como le dije a mi esposa, también hubiéramos invertido el dinero en otra cosa, hubiéramos hecho inversiones por aquí, por allá y lo que sea. Pero nosotros nos gusta esto. Invertimos nuestra economía porque prácticamente nosotros invertimos bastante economía de, de la nuestra de, como familiar para tratar de sacar este proyecto y para tratar de mostrar. Todavía no hemos tenido, como le dice, apoyo gubernamental ¿no? en este aspecto. Pero sí hemos tenido apoyo de, de aquí. Por ejemplo, verá, no hace mucho conocimos a Maletero Ruber que en este caso Rubí y Villalta, que es de aquí, de, que viven acá en Catamayo, con Richard Maya, que es el señor de este aquí, nacido acá de, de Catamayo, son gente que son de acá y tienen maleteros que son venidos a nivel nacional, son de los mejores maleteros que les puedo decir, y no solo de, de, de boca, sino que literal son buenos maleteros. Gente aquí, por ejemplo, que nos ha dado también mucho la mano, y ahorita lo anoté para no para no escaparme, es el restaurante campestre La Ramada, que se encuentra justo al ingreso de, de, la, Vega. de la Vega. Son restaurantes hermoso es riquísima la comida ahí. También por ejemplo, la clínica de Motos con nuestro amigo Vicente Sima Simasui, líderes de seguridad industrial. Bueno, yo quería pedir este pequeño espacio, porque realmente es un agradecimiento a ellos que nos han, nos han visto en algo en nosotros, en los que realmente nos han apoyado. Claro sí. Villa Autoloja, también Ferrón Racing Garage, que es un amigo nuestro, Fabricio, es una persona súper, súper buena. Juan Celi eh, tiene ascendencia lojana, él eh, hace todo esto de lanzamiento de paracaidismo. Él, eh, él fue también personal de la FAE, no sé si todavía está en servicio, pero él hace el lanzamiento de paracaidismo también y también era publicidad y marketing. Y así prácticamente son mucha gente que los mucha gente que los aprecia, que los que los apoya, que ve el trabajo que están realizando, pues sí, obviamente claro. eso se, se recompensa con con la gratitud y eso me parece muy bien. Estimados amigos, qué bueno haber aprovechado este tiempo con ustedes que nos han eh, abierto un poco más el panorama respecto a lo que a la riqueza que tenemos acá especialmente como provincia de Loja. Gracias al trabajo que ustedes están realizando, gracias a ese sueño. Queremos agradecerles, el tiempo se nos ha terminado, ha sido muy, muy enriquecedor, eh, enriquecedora esta, esta, esta charla y queremos pues agradecerles a ustedes y desearles muchos éxitos, que sigan adelante con este proyecto y que nos sigan mostrando al mundo lo que hay acá en Catamayo, en nuestra provincia, en nuestro país. Gracias a, a Raúl Altavirano y a Soledad Ortega por acompañarnos en esta cita. Muchas gracias, gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio. Y amigos, no se olviden siempre cuidarnos de nuestros recursos naturales, que son muy pocos, ¿no? Tirar basura y siempre estar de acuerdo a, los, a la seguridad vial, mis amigos. Esto es lo único que esperamos. muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por eh, seguirnos, por habernos acompañado también a través de este programa. El día lunes volveremos con otro invitado aquí en escenario, Rostros que Dejan Rastros. Mientras tanto, que la pasen muy bien a nombre de Leonardo Piedra y de mi persona, les deseamos un excelente fin de semana. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función.